Ahora sale que Danilo Medina, oigan esto, le ordenó a varios incumbentes de instituciones que le pagaran a Leisi. Eh, oigan, yo no sé cómo se van a hacer, miren aquí. Esa es la primera plana del periódico El Nacional. Miren ahí. La, eh, eso es la acusación de la Procuraduría General, Danilo ordenó pago, oiga, oiga lo que dice aquí, en la, anterior administra, en, la, en la anterior administración el Poder Ejecutivo instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor General de la República certificar los contratos a favor de Alexis Medina Sánchez y al entonces Ministro de Hacienda Donald Guerrero Colocar los fondos para el pago de los suplidores detalla la acusación del Ministerio Público. El expediente acusatorio explica que la principal fuente de corrupción de la legada organización criminal dirigida por el imputado del caso Antipulpo, Alexis Medina Sánchez, fue la adulteración de todas las licitaciones y que en ningún caso su empresa fue seleccionada previamente a participar en el proceso. Sin embargo, en todos los casos tenía informaciones previas y la mayoría de las veces se ejecutaba el proceso sin tener las características que requería el procedimiento aplicado. Oigan esto, señores, lo que esta gente hicieron, señores. Tú, un clan mafioso, tú, un cartel, Oigan, el órgano acusado añade que la reutilizó a la Fuerza Aérea Dominicana para almacenar los equipos mecánicos del parque de diversión One Day Island Park, operando en la actualidad en Punta Cana, lo que asegura constituye una penosa demostración de hasta dónde llegaba el poder del acusado y hasta dónde llegó el tráfico de influencia y el irrespeto Hacia la, o sea, tú sabes lo que utilizar, no importa que usted sea hermano, amigo de un presidente, usted puede ser hasta el papá, pero usted es un particular. Usted utilizar, que eso no lo puede hacer ni siquiera un ministro, eh, instalaciones militares, lo sagrado que es eso y que debe ser eso, para usted meter pertenencias personales, señores qué maldita degradación de nuestros cuerpos armados por parte de esta gente. Dice aquí, otro modos operandi del entramado, señala, era la destitución, oigan esto, la destitución de servidores públicos por ser correctos, o sea, si una, si, si una persona actuaba bien, ellos lo destituían, ellos querían mequetrefe que se prestaran a hacer todas las vagabundería a vida y por a Elementos que se prestaran a hacerle juego y hacer cosas mal hechas. Entonces dice aquí: en la que operaban los. fueron desvinculados empleados que constituían obstáculo a su expansión económica. El poder ejecutivo, oigan esto, o sea, el poder ejecutivo es el presidente de la República, en ese momento Danilo Medina. Instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos y al Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, colocar los fondos para el pago de los suplidores. Y ahí le van narrando toda la diablura que esa gente hacía. Y yo me pregunto, porque ahí entonces se está demostrando que hay miedo. ¿Y qué hacen esa gente que no están por lo menos interrogados o presos. Le, le temen a Danilo. ¿Le temen? ¿Y a Donald Guerrero y ese grupo? El Ministerio Público le teme, porque ¿qué razón hay? Para con cuestiones tan evidentes como esa, ¿qué razón hay? Una familia entera, señores, Danilo colocó un cuñado como jefe de este, la hermana vicepresidenta de Banco de Reserva, la otra hermana vicepresidenta de Fomper, y todos tenían la misión de facilitarle el camino con acciones ilegales y fraudulentas a su hermano Aleisi. Y los cuñados, ni se diga, un cuñado, hermano de la esposa, Maxi Montilla, anda para el carajo ese hombre hizo y deshizo en la sede, eso es una cosa, eso, aquí ni cuando Trujillo había visto, una, porque Trujillo era un ladrón, él, y alguno podía, pero él, Pero este, este, este, y claro, lo familiar, pero, pero así, en esa forma, ni cuando Trujillo, ni cuando Trujillo, porque Trujillo tenía un control, eh, eh, eh, cerrado con eso, ni cuando Trujillo, un que hizo de todo y de todo señores y hacia gente que quieren defender lo indefendible porque no hay forma es que no hay forma es que no hay forma de una vaina así eh, eh, eh, eh, pasar por alto eso tiene que ir comenzando con Danilo Medina eso tiene que ir a la justicia Danilo tiene que ser sentado en el banquillo de los acusados eso tiene que ser así es una corrupción que en poca parte del mundo, miren que hay países corruptos donde gobiernan reyes, que hacen y deshacen, y los, los países lo cogen como si fueran propiedad de ellos, y hacen y deshacen, pero esto, esto, esto va a pasar la historia porque ¿qué? todavía no se conoce. De la diablura que ese grupo hizo, todavía no se conoce yo creo que ni el 20%. Es una cosa extraordinaria, extravagante, extravagante, extravagante, extravagante. Anda pa' el No gasó, mire, es, un, es una cosa, porque tú sabes lo que, oye, oye, lo que dice ahí en esas acusaciones, que no entregaban, por ejemplo, le daban contratos para equipar hospitales y no le entregaban lo, lo, lo, los equipajes a los hospitales y le pagaban a ese señor, eh, lo, lo, eh, y estaba metido en todas las áreas, en todas las áreas, Trujillo solamente hacía eso, porque una vez Ramfi Trujillo, eh, eh, el negro Trujillo, un hermano de Trujillo, eh, eh, una, una cosa, una cosa, eh, verdaderamente, que este país tiene, este país tiene que estar, este país tiene que estar, eso no puede quedar en la impunidad eso no puede quedar en la impunidad aquí no puede venir la tesis que dijo Hipólito de que los presidentes no caen presos un presidente no está por encima de bien y del mal un presidente un presidente no puede hacer y deshacer y permitir que se haga y después de que con el cuento de que los presidentes no se monó aquí la ley tiene que ser igual para todos como hay en esos países en esos países hay muchísimos presidentes y es presidente preso. Hoy, ¿cómo es que Danilo Medina no puede ser tocado? Ese es el tema de, de hoy en la red de eh, eh, eh, el gasol. Porque eso es indignante. Que a esta altura de juego Danilo Medina esté tranquilito en su casa con un desfalco tan grande al pueblo dominicano. Eso no puede ser, el pueblo no te puede, no, este pueblo no puede permitir esa vaina. Y, y, y la justicia, el ministerio público, no se puede dejar chantajear de, de las amenazas. hay hubo un diputado que si le tocan a Danilo, pero ven aquí, ¿qué es lo que tocará carajos se creen? Se roban el país y no quieren que lo toquen. Malditos ladrones. Pero coño bien han sido con ustedes, malditos ladrones, que debieran estar, estar todos presos, eh, eh, trabajadores se roban un país, y dicen amenazando, y dicen amenazando con irse de congreso, este pueblo tiene que estar alerta, porque ese grupo de mafiosos, mira lo que le pasó al presidente de, de, de Haití, que lo decía yo en el día de ayer, en el narcotráfico, porque como tomaron medidas fuertes, entonces, decidieron matarlo. Entonces, esto es un cartel igualito. Eso no es partido político, es un cartel de mafioso. Que digo que aquí no se sabe ni el 20%. Aquí hay que seguir auditando a instituciones. Aquí hay que buscar el origen de toda esa fortuna. Hoy, ¿cómo es posible que esa ley sin medina nunca pudo ser exitoso? como empresario fracasaba en todos los proyectos Gasol que se metía en todo fracasaba, Oh, cuando viene a triunfar, cuando Danilo va a la, la presidencia que le abren la puerta para que el alguien salga ah, pero así cualquiera pero así cualquiera aumenta una fortuna, yo recuerdo miren esto no me voy a olvidar nunca, yo ni lo creía yo ni lo creía hay un amigo que era dueño de una farmacia, muy amigo mío y él va a recordar, no voy a decir el nombre porque no estoy autorizado, pero él va a recordar eso. Era una persona que yo hablaba mucho con él de distintos temas. Y era una persona muy informada. Y yo, eso fue al principio del gobierno de Danilo. Yo recuerdo que él me dijo, y yo ni le creí, cuando se habló de buscar un solar. Y como el amigo estaba eh, eh, ligado a farmacia, tenía una especie como de, diría yo, de conexión con las cuestiones médicas. Y entonces yo recuerdo que él me dijo, mira Omar, Danilo aprobó y quiere construir el hospital regional. Y hay varias ofertas de solares pero que se encarga de eso un hermano de Danilo, ese mismo Aleisi. o sea, yo ni le creí, y, digo, y cómo un hermano de un presidente anda que, en un pueblo, haciendo un negocio con un solar, que ese, ese hospital de Guiza, varios amigos, incluyendo empresarios que le duele Guiza, me llamaron y me dijeron, mire, Aprobaron que, sola, que, que, que, que el hospital sea aquí en Huiza porque conecta con toda esa provincia. Pero intereses dentro del gobierno se lo quieren llevar para otro lado. Y están hablando de solares para acá, para la salida de la capital y cosas. Oye, yo no creí eso, pero cuando uno ve esto. Pero esa gente estaba metido en toda la vaina, en todos los negocios sucios fraudulento, ahí hay falsificaciones de documentos, de facturas ahí hay toda la vaina de, de un delincuente de alto quilate, coño ¿qué es para que le metan 100 años de cárcel? lo que es, el, lo que es el, a Lacey Medina y ese grupo de delincuentes que son delincuentes y quienes lo apoyaron son delincuentes le hicieron a este país a esta sociedad es para que esa gente esté oye pero no hay contemplación y aquí no puede haber cobardía en eso y eso es una alerta para los que están gobernando. Los que están gobernando, que quieran robar y que roben. Este país no puede permitir esa vaina. Tú sabes el saqueo que esa gente hicieron. Y que aquí cada partido que venga y gobierne, saque esta nación. Y por eso, por eso hay, hay tanta gente pobre. Nosotros tenemos un país tan rico que ni los ladrones políticos lo han podido quebrar no han podido quebrar este país no, no, pero es una, una, una cosa miren que eso hay, hay eso, eso, eso, eso, eso, eso en la policía ese peguero paredes que era jefe de la policía está cogido ahí ¿Por qué ese hombre no está preso que le vendía combustible y no le daban los combustibles ¿Por qué ese hombre anda suelto ¿Le tiene miedo el Ministerio Público? ¿Le tiene miedo? Es una cosa increíble, señores.